fundamental tiene que ver con eh, ir en contra de un principio fundamental de la educación y es que pueda servir para la construcción de la vida querida de los territorios, es decir, para la construcción de sus planes de vida, de sus proyectos de vida. Pero además de eso, eh, el, el, uno de los riesgos también gigantescos es que eh, promueva la desigualdad que ya precisamente existe en los territorios rurales. O sea, no se puede partir eh, de homologar la educación urbana a la educación rural si no se tiene en cuenta que que hay unas brechas grandísimas en términos económicos, sociales, de acceso de tecnología, eh, de relación con la cultura, etcétera, etcétera y que precisamente hay que pensar que históricamente hay que achicar esa, esa brecha que ha estado ahí durante mucho tiempo eh, si se homologa la educación urbana entendiendo que esa es la manera de esa es la calidad de la educación o esa es la estructura que permite eh, llegar a calidad de la educación, se estaría pasando por encima de realidades sociales y económicas que han marcado precisamente las desigualdades pero además de eso estaríamos perdiendo de muchísimas posibilidades de otros saberes eh, de unas educaciones que le dirían también mucho al mundo urbano por ejemplo equilibrio con la naturaleza relaciones equilibradas eh, con los entornos posibilidades de alternativas digamos económicas distintas a las del capital eh, salvaje eh, en esa perspectiva también nos perderíamos de conocimientos ancestrales de nuevas relaciones eh, con los otros que están precisamente en esa vida que es distinta precisamente en la comunidad rural. Sin embargo... Eh, las personas que viven, las comunidades que viven en las comunidades rurales tienen los mismos derechos en términos de acceso a tecnología, infraestructura digna, servicios básicos como agua, alcantarillado, maestros y maestras suficientes y no podría ser, digamos, excusa en términos de eh, que la educación rural es de menor calidad precisamente porque está en esas zonas rurales. Entonces, en términos de acceso y oportunidades tendríamos el mismo derecho, pero en términos de enfoque, dirección y posibilidades posibilidades para que esa educación no sirva para la construcción de la vida querida, ahí tendrían que haber diferencias. Eso me recuerda una metáfora de Francisco de Rose en el eh, programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Él planteaba que el desarrollo era la construcción de la vida querida. Eh, ¿Qué significa construir la vida que se quiere? ¿O qué significa el buen vivir? Precisamente la posibilidad de que tengas la libertad para construir la dirección de la vida que quieres, eh, la libertad precisamente para eh, transformar esos saberes que tienes de la vida con el territorio, lo ancestral, los saberes campesinos, los saberes técnicos, transformarlos en saberes social y culturalmente productivos, es decir, saberes que precisamente hagan que el territorio sea un lugar de enunciación, sea un lugar para construir el sueño, sea un lugar para desarrollar la vida que te has soñado y muy importante en relación armónica con con eh, el, la naturaleza, con, con los ecosistemas y, pues por supuesto, en interacción con eh, otras culturas y otras sociedades.